Bueno, lo decíamos recién y todos a la espera ¿no? de este juicio que comenzó el lunes justamente para eh, abordar la acusación que tenía en su contra Karen Oviedo. Karen Oviedo es culpable, asesinó a su pareja y al hijo de esta persona, al hijo de justamente eh, Rolando, Rolando Aquino. Ángel Aquino. Sofía Fernández y todos los detalles de una causa muy especial que seguimos desde el día 1 allá mm. por febrero. Claro, cuando eh, dábamos cuenta de este hecho sin antecedentes en la provincia de Mendoza de acuerdo a sus características, eh, sobre todo por la sustancia química que había utilizado Karen Oviedo para eh, asesinar a su propia pareja y que años atrás, en el 2019, más precisamente en el mes de julio, lo había hecho con Elías, el hijo de Rolando Ángel Aquino. Algo que al principio no se tenía conocimiento sobre la muerte de este pequeño de nueve años y que con la muerte de Aquino Padre eh, comenzó la Fiscalía a investigar sobre esta muerte misteriosa del niño sobre todo porque era un niño sano era un niño que no tenía problemas de salud alguno y que cuando surge esto y eh, eh, que había estado en vacaciones de su padre en ese, en ese mes de julio fue cuando termina muriendo por una falla multiorgánica algo que llamó muchísimo la atención eh, a, sobre todo a la madre del niño, porque estaba, estaba sano. Después, con la muerte de Rolando Ángel Aquino, bueno, el panorama cambió y la sospecha sobrecae en Karen Oviedo. Claro, porque encima de esos días, el niño había estado de vacaciones en, lo, en la casa de su papá. De Exacto. hecho, la mamá se entera no teniendo a su hijo en casa, sino que con el papá en sus días, que después termina internado. Claro, lo que dice desde la Fiscalía es que fue un crimen insidioso, ¿no? Y como estamos viendo, era lo que solicitaban justamente la calificación de homicidio grabado por procedimiento insidioso y por el vínculo en el caso de Ángel Aquino Sophie, como así también por el pequeño. ¿Sí? Explicaban que insidioso, que es como que va de a poco tratando de engañar a la víctima para asesinarla progresivamente. Claro, porque recordemos que daba pequeñas cantidades de esta sustancia química en jugos, por ejemplo, que le daba a beber, eh, en este caso, a eh, tanto a su pareja y como lo habrá hecho en su momento con el niño de nueve años eh, la empleada doméstica que trabajaba en la casa de tanto de Karen Oviedo como de Ángel Aquino bueno, fue crucial en este juicio no porque dio a conocer acerca de estos estados eh, de descompostura que tenía Ángel Aquino y que le decía, cada vez que me das algo, me siento mal eh, la verdad es que pasaron muchas personas en este juicio por jurados y finalmente desde las varias horas estuvieron deliberando, desde las 11 aproximadamente que finalizaron los alegatos de finalización eh, es que eh, comenzaron los 12 ciudadanos a deliberar. Ahora sí, perdón, Sofía, que te interrumpí. Eh, en un momento, o mejor dicho, en algún punto, es poco entendible la estrategia de la defensa que planteó que era Aquino el que al manipular su teléfono claro. podría haber comprado el veneno. La misma fiscalía dijo: de qué se, o mejor ¿en qué se va a beneficiar Aquino? comprando un veneno con el cual después muere su hijo y con el cual después claro. muere él mismo. Sí, la verdad es que el argumento de la defensa quizás inclusive se vio desdibujado eh, cuando ella declara que lo hace el primer día, después de los alegatos de apertura, porque hubo bastantes contradicciones ¿no? acerca de horas, de fechas, sobre un hecho que sin dudas eh, marca ¿no? a la vida de cualquier persona, por, por más que no sea su hijo legítimo o biológico, ¿no? pero ella dijo inclusive, o a, al menos dio a entender que ella también le llamaba hijo a Elías. Entonces, eh, hubo bastantes contradicciones que la Fiscalía lo marcó hoy frente a los 12 ciudadanos en cuanto a los dichos de la propia Karen Oviedo. Si les parece, vamos a escuchar el veredicto del jurado. Bien. Le apedio a la Presidenta si se puede colocar de pie y le va a lectura al veredicto. Hecho 1. Nosotros, el jurado, encontramos a la acusada Karen Leilén Oviedo Esquivel culpable del delito de homicidio simple. Hecho 2. Nosotros, el jurado, encontramos a la acusada Karen Leilén Oviedo Esquivel culpable del delito de homicidio agravado por el vínculo en concurso ideal con homicidio agravado por haber sido cometido mediante un procedimiento insidioso. Bien, bueno. Muchas gracias. Le vea, bueno, el jurado quedaría desocupado. Le agradecemos mucho su participación, su intervención y su compromiso. Ahí estábamos escuchando sí. eh, bueno, el veredicto del jurado popular y el juez que les daba las instrucciones eh, donde bueno ya el jurado a partir de allí se retira. no. Eh, la verdad es que llegan a un veredicto unánime, recordemos, que eh, así debe de ser para poder considerar una persona culpable en este caso. Eh, por otro lado, estuvimos hablando esta tarde con la fiscal Claudia Ríos que llevó adelante la investigación que arrancó allá por el mes de febrero de este año y que bueno, eh, pudo demostrarle al jurado popular acerca de la teoría que había presentado la propia fiscalía. A lo que entendió eh, la ciudadanía, es decir, ellos entendieron que en relación a la muerte de Elías Aquino, el menor, eh, es culpable Karen Oviedo por el delito de homicidio simple y en relación a Rolando Aquino, eh, culpable justamente por la ingesta eh, de una forma insidiosa y por el vínculo. Con el doctor Guzo hemos eh, exhibido y mostrado todas las pruebas, no solamente los testigos que fueron los médicos tratantes, ya sea en la causa de Rolando Aquino que si bien fue donde saltó justamente la causa de Elías Aquino no solamente la declaración del doctor Calderón que fue quien atendió a Rolando Aquino en la clínica Santa María la declaración de Cecilia Herrera la persona que llevó a cabo la necropsia e inclusive valoramos perdón, inclusive valoramos justamente eh, la intervención del médico de parte del médico de la defensa que no eh, tuvo en ningún desacuerdo este, también eh, las compras de etilenglicol días previos que justamente los lleva a cabo Karen Oviedo etilenglicol puro eh, lo hace a través de su cuenta de su, este, con su propia documentación también el secuestro del teléfono celular de Karen Oviedo que se, se le secuestró en la clínica Santa María no en la casa mientras ella estaba ahí Justamente día 7 que ingresa Rolando, 7, 8, 9 de febrero, que es cuando falleció, eh, ella consulta diferentes páginas. ¿Por qué? porque la información que le da al doctor Daniel Calderón es que tenía una ingesta de ácido cógico, que es un tópico para la piel. Y aún así, siendo que es un tópico, el ácido cógico no provoca todo lo que provocó en Rolando Aquino, que fue todo un trastorno de conciencia, hasta llegar a toda una falla multiorgánica y la muerte. Todos, todos e inclusive los médicos de parte, recordemos que la dosis del etilenglicol solamente Menos de un terago, menos de 30 centímetros, centímetros cúbicos o mililitros. Todo esto es la dosis letal. Bueno, ahí estábamos escuchando parte de, también de los testimonios que fueron escuchando los diferentes jurados, ¿no? Eh, los 12 ciudadanos. También habló la defensa de Karen Oviedo que la instancia que ahora queda es fallar justamente este veredicto. Quiero aclarar que en un si hubiera sido un juez técnico, lo hubiera, no lo hubiera condenado a mi cliente. Es decir, ¿por qué no? Porque realmente eh, no es por nada, pero eh, los jurados no son, no son técnicos, no saben derecho, no entienden lo que es la prueba, la evaluación de la prueba, y es, eh, sigo insistiendo, en este país, en la Argentina, es distinto en Estados Unidos o en otros países de primer mundo, donde existe el juicio por jurado, que tiene otras garantías, otra situación, y que es totalmente distinto, pero acá no, acá estamos en la Argentina y en la Argentina el juicio por jurado no es lo mismo, no da garantía a la defensa porque el jurado popular no valora las pruebas, no tiene conocimiento del derecho no sabe este, analizar las pruebas, no tiene lo que tenemos nosotros los que estamos en el derecho, aparte que el jurado viene totalmente contaminado este proceso, este proceso... Que empieza en el mes de febrero de este año, sistemáticamente la prensa ha demonizado a mi clienta. Y eh, el jurado, que ahora se fue sorteado, fue, digamos, eh, sorteado el 17 de diciembre y elegido el 28, eh, viene totalmente contaminado, viene con, totalmente ya con una predisposición. Bueno, ahí estábamos escuchando el abogado defensor de Karen Oviedo, que voy a aclarar una corrección, ¿no? Eh, van a apelar el fallo, eso queríamos decir. Esto es una instancia de revisión de la condena, eh, en donde, bueno, se van llevando adelante diferentes plazos eh, para poder revisar la misma, ¿no? Eh, lo que estaba diciendo el abogado defensor es una crítica hacia el jurado popular, ¿no? Eh, sobre hacia el eso, sistema en sí, al, no a este jurado particular. No, no en particular, exacto, sino al sistema de... A la forma. Eh, de los juicios por jurados, ¿no? que sostiene que viene contaminado de información, eh, en fin, bueno, es la opinión de este de este letrado. ¿no? Eh, lo cierto es que eh, los 12 ciudadanos consideraron a Karen Oviedo culpable de la muerte de Ángel Aquino y de su hijo. Gracias, Sofía.